He salido a caminar en busca de un sendero que te marque la sonrisa y no la borre en la lluvia ni la brisa de quien no te sepa tanto has amado ya, deja que te descanse entre mis brazos, túmbate sobre mi paz, que voy a desarmar todo lo que te apunta, a cambiar el tiempo en tu reloj, quiero ir a ponerlo en hora de que seas feliz, y a las doce siga siendo esa princesa. y Dragón que la detenga Salgamos de aquí, conozco una calle donde podemos ir a olvidar Tengo un folio en blanco en el puedes pintar una historia nueva, una noche abierta con miles de estrellas. A cambiar el tiempo en tu reloj quiero ir a ponerlo en hora de que seas feliz y a las doce sigas siendo esa princesa. Ni dragón que la detenga salgamos de aquí conozco una calle donde podemos ir a olvidar a cerrar los ojos a volar y a pensar a pensar solo en ti no te sientas frágil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 No hay carroza, hechizo y dragón que la detenga, no hay carroza, hechizo ni dragón que te detenga.